Bienvenidos a este nuevo capítulo de Estructuras isostáticas. En el capítulo anterior vimos cómo un sistema de fuerzas que actúa en un cuerpo rígido se puede reducir a un sistema par fuerza en un punto dado. Cuando la fuerza y el momento resultantes son igual a cero, las fuerzas externas forman un sistema nulo y el cuerpo rígido está en equilibrio. El equilibrio se puede expresar en términos de las componentes, lo que constituyen seis ecuaciones escalares en el espacio estas ecuaciones pueden utilizarse para calcular incógnitas como el valor de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o las reacciones ejercidas por sus apoyos para escribir las ecuaciones de equilibrio es necesario primero trazar el esquema de cuerpo libre que nos ayuda a identificar a todas las fuerzas que actúan en el cuerpo el esquema consiste en aislar el cuerpo en cuestión de todos los vínculos que posee incluyendo las acciones de otros cuerpos la acción de apoyos y de la gravedad que de ser considerada debe aplicarse en el centro de gravedad del cuerpo cuando queremos analizar el equilibrio de un conjunto de cuerpos que están unidos las fuerzas que las partes ejercen entre sí no se incluyen en el esquema de cuerpo libre paso siguiente se trazan las magnitudes y direcciones de todas las fuerzas que se conocen. Para definir el sentido hay que tener en cuenta que son fuerzas ejercidas por otros cuerpos sobre el cuerpo en cuestión, y no al revés. También se deben indicar las dimensiones que ayudan al cálculo. Sin embargo, cualquier otro detalle debe ser omitido. Veamos entonces los tipos de apoyos y las reacciones que son capaces de proveer. Empecemos en el caso de dos dimensiones, en el cual se asume que la estructura analizada y las fuerzas aplicadas están contenidas en un mismo plano. En el plano existen tres tipos de apoyos. Apoyo simple o de primera especie. Son apoyos capaces de prevenir el desplazamiento en una dirección determinada del punto de apoyo, pero permiten el desplazamiento en la dirección perpendicular y el giro. Cada apoyo simple implica la existencia de una incógnita, que es la magnitud de la reacción, ya que su dirección es conocida. Pueden ser materializados de diferentes formas, ya sea con apoyos de rodillos, tipo balancín, donde hay una pieza que bascula, tipo patín, donde se produce el deslizamiento sobre una superficie con bajo rozamiento, con elastómeros, donde se intercalan varias capas de placas de acero y polímeros, para que se deforme en el corte, o a través de una barra biarticulada. Articulación o apoyo de segunda especie. Son apoyos capaces de prevenir el desplazamiento del punto de apoyo, pero permiten la rotación alrededor de ese punto. Cada articulación implica la existencia de dos incógnitas, la magnitud y la dirección de la reacción. Generalmente se materializa a través de pernos o bisagras empotramiento o apoyo de tercera especie. No permiten desplazamientos ni rotaciones. Los empotramientos producen fuerzas en la superficie de contacto que se pueden reducir a una fuerza y una cupla, por lo que cada empotramiento implica la existencia de tres incógnitas, es decir, la magnitud y dirección de la fuerza y, a su vez, el momento de empotramiento. Cuando no podemos saber el sentido de alguna reacción con antelación, Podemos asumir un sentido arbitrariamente. El signo del resultado lo confirmará si resulta positivo o lo refutará si es negativo. En el caso de que sea negativo, es mejor dejar el sentido supuesto originalmente, ya que si cambiamos el sentido habría que cambiar el signo en todas las ecuaciones escritas, lo que induce errores. Veamos entonces cómo se verifica el equilibrio en el plano. Supongamos que se trabaja en el plano definido por los ejes X e Y. En este caso, el cuerpo rígido puede desplazarse en dos direcciones y a su vez rotar, por lo que tiene tres grados de libertad. A su vez, las seis expresiones de equilibrio en el espacio se reducen a tres ecuaciones. Una forma de plantear el equilibrio es a través de las sumatorias de fuerzas en dirección de los ejes y la sumatoria de momentos respecto al eje perpendicular Z respecto a cualquier punto en el plano. Consideremos la estructura de la figura, en la que actúan fuerzas externas P, Q y S, y está sujeta por una articulación en el punto A y un apoyo simple en B. La articulación impide que el punto A se mueva, ejerciendo una fuerza que puede descomponerse en el sentido de los ejes X e Y, y el apoyo simple impide la rotación, ejerciendo una fuerza vertical en el punto B. El esquema de cuerpo libre incluye las fuerzas externas, la reacción de apoyo y el peso de la estructura. Si escribimos la ecuación de equilibrio del momento en A, podemos encontrar la reacción en B directamente, ya que la contribución de las reacciones en A son nulas porque pasan por ese punto. Luego, expresando el equilibrio de fuerzas en dirección de los ejes, podemos calcular las componentes de reacción en A. Para más comodidad vamos a seguir viendo sobre el equilibrio en el siguiente capítulo.